Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la sección del café caliente, la entrevista central. Pero antes de decirle con quién estamos hoy, vamos a presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Hola, bueno, Hola bien, Raquel. Bien, hermano, ¿cómo Nunca estás? había sentido tanta no, ansiedad. En tan poco segundos. Tanto tiempo por presentarla. Bueno, bueno aquí estamos, ah, por poco días? que nos queda afuera <ríe> <ríe> <ríe> buenos días que estamos bajo la gracia de Dios gracias a usted por recibirnos bueno eh, hoy es un día especial eh, para nosotros, para el programa sí. ya de lo decíamos cuando llegó la noticia el pasado domingo de este triunfo nuevo para la provincia Duarte y sobre todo para su pueblo natal Pimentel nos place recibir aquí una comunicadora distinguida Marceline Duarte, estrella de la tele 4. Bienvenida de mañana, buenos días Buenos días, días a todos buenos ustedes días. Gracias por la invitación De inmediato pues me dirijo a todos Esos dominicanos y que nos dan la oportunidad De entrar a sus hogares cada mañana Así es tú? Nosotros contentos de ese triunfo tuyo Y bueno, y con el tuyo se suman tres Para esta provincia Que penosamente es sí. decir Mi opinión, lamentar mucho lo que ha pasado Con Kiara Romero en el día de ayer En la caída de un tercer piso eh, según me cuenta va a ser operada, va a ser quirúrgicamente, pero está en controlado su estado sí, de salud. Así que oramos para su recuperación. Tres, contigo, ¿cómo has recibido este éxito? ¿Te lo pensabas? ¿Fuiste con esa visión eh, y en esta competencia donde había muchísimas, muy buenas también? Bueno, en primera instancia, bueno, en la provincia de arte está contenta porque como bien decías, tres, y yo me sumo a tu comentario porque Kiara es una gran amiga y no hay mucho que abundar porque yo creo que el, el apoyo que se da más es el que es eh, face to face y ella sabe que tiene todo mi apoyo como siempre lo ha tenido. Por otra parte, ya entrando en la parte ya más eh, alegre de todo este proceso, es eh, satisfecha, sería la palabra que puedo decir porque entiendo que junto a mi equipo he trabajado para un resultado pero a veces dicen que... Más importante es el camino que uno va trillando que el mismo resultado, porque es el que te va enseñando a crecer eh, y de las cuales pues tú aprendes. Y la provincia de Duarte y mi pueblo está bien contento con esto. Eh, nosotros cada domingo aprovecho para pues eh, agradecer al doctor Paul Irrizarri, de igual manera a Oliver Mata, a Arismendi Duarte, a Rafael Javier, quien es mi estilista, y a mi hermano, que justamente está aquí, Gerald, porque la idea principal de las palabras en la introducción en el video, valga la redundancia uh -huh. de introducción, fueron de mi hermano, ah, o sea sí, pero que también he resultado todo un productor. Entonces, que también eh, es colaborador de esta empresa. Exacto. Eh, también pues quiero agradecerles a ellos porque cada domingo nosotros nos esforzábamos para que cada producción fuera buena eh, y nos sentimos satisfechos por el resultado. Hoy somos ganadores, pero también si no lo hubiéramos sido, pues también nos hubiéramos <coughs> sentido bien orgullosos del trabajo que realizamos cada domingo. Bueno, una pregunta eh, me surge. Y es la de saber qué será entonces de Mayalin a partir de ahora en esta nueva etapa. Crecimiento sería la palabra en todo el sentido. Eh, entiendo, bueno, ahí estamos viendo ese momento sí, emotivo y especial para, para mí, para mi equipo, para mi familia, para la provincia, pero sobre todo para todas las personas que tienen sueños sí. y que sin importar de dónde vienen ni las circunstancias, como expliqué que en el monólogo que le ha tocado vivir, pues se lanzan porque tienen sed de éxito, que era lo que, que es lo que pasa conmigo. Ahí está mi papá y Feliz, eh, concerniendo a tu pregunta, entiendo que cada etapa lleva nuevas actitudes, eh, son etapas de crecimiento para todo el mundo y vamos a esperar en enero que es cuando me toca entrar a Telesistema, Canal 11, lo que Dios tiene para mí. Yo creo que cada circunstancia te va llevando a, a tener actitudes eh, guerreras, vamos a decir, para ver y desafiantes para ver lo que trae la vida. ¿y ¿cómo te sientes como joven poder ser ejemplo, precisamente para los jóvenes y todo el mundo, pero especialmente para los jóvenes? ¿Qué te hace sentir? Es un compromiso. Es un compromiso porque como ser humano todo el mundo tiene sus altas y sus bajas. Y uno como ejemplo tiene que tratar de lidiar con esas cosas para poder seguir ser eje, para poder seguir siendo ejemplo. Entonces eh, me siento muy contenta, como cualquiera que estuviera en mi lugar, pero más que todo Mayelin Duarte siento un compromiso. Eh, es igual el premio que en las otras ocasiones, cuatro meses de trabajo, Cuéntanos en qué consiste. O si lo aún cambiaron. no nos han especificado. De hecho, estaba hablando con la producción anoche, pero era concerniente, concerniente a otros temas eh, muy evidentes. Sí, sí. Pero aún no, y puede ser un día. <risa> y un día voy a aprovechar. Qué Excelente. bien. La, la parte de la televisión, ¿cómo ves entonces, partiendo de que tenemos una planta televisora en San Francisco de Macorís, la región del Nordeste? Telenor, para ti. Mi familia, mi familia. Yo tengo ocho años en la televisión franco-macorizana. Bueno, todo mi proyecto de comunicación lo he desarrollado aquí. Nunca ¿A quién había tenido... te como comunicadora? Sí, eh, nací gracias a la oportunidad de Mildred Sánchez, eh, todos los domingos. Luego de ahí paso directamente a lo que es eh, mi actual trabajo, que es el toque de queda y que lo seguiré haciendo independientemente pues de, de este logro. Y quiero agradecer públicamente a Telenor por el recibimiento, eh, a Julio Junior, quien es un gran amigo y hermano. Eh, inmediatamente le comenté, mira, yo tengo este proyecto, necesito apoyo en, en algunas cositas. Dijo ese sí, que fue la puerta para poder seguir pues escalando. Entonces, gracias a Telenor por estos ocho años de crecimiento. Pero estudiaste mercadeo. Sí. ¿Has ejercido esa parte? Bueno, trabajar en televisión es ejercer el mercadeo Porque inmediatamente no, bueno Todos somos como un marcas. producto sí. Sí, sí, sí. Eh, Y trabajamos eh, En esto que es constantemente Vender información, vender un producto Vender una marca Entonces yo creo que lo he desarrollado inconscientemente Señores, Mayerin se está confesando Con nosotros Pero queremos también hacerle otra pregunta Para que se siga confesando ¿En tus planes de vida está el cine? Puedo considerarlo eh, o lo he considerado después de porque Estrella de la Tele me ha dado la oportunidad de conocer habilidades sí, que yo parte. no sabía que era eh, Baile, bien actuación, sí. improvisación quizás también, bueno sí. la maestría de ceremonia hace mucho tiempo que estás en sí, eso sí, sí. ese es tu plato fuerte como me encanta decir, la. La, aprovecho la para saludable. cuando usted tenga una maestría <risa> no, no, valga la me encanta, cuenta, valga la me encanta. entonces pudiera ser en un futuro cercano mira, actuación? eh Telesistema y específicamente más Roberto tiene nos da la oportunidad a los talentos de poder uh -huh. trabajar en películas Ya que Roberto Ángel tiene una empresa de cine sí. Entonces si, pues, si me llaman aquí estoy para desarrollar este trabajo que es una parte del arte La cual voy a desarrollar igual que la comunicación con mucho respeto eh, y determinación En este mundo sabemos que es difícil, el mundo de la comunicación sobre todo para el género femenino porque hay etiquetas que se le ponen cuando logran conquistar algo, lamentablemente. Y es respaldada esa opinión inconsciente y hasta conscientemente sí. por los hombres, compañeros y más, y el, el mundo del medio de la comunicación. ¿Qué tan difícil ha sido para ti entrar en, en este medio? ¿Con ¿Qué ha sido la experiencia más difícil? Muy decir? difícil, Bo, pero no por esa área, podría decir. Imagínate, yo vengo de Pimentel... Eh, trillando mi camino. Clase humilde. Eh, clase humilde. Me siento muy orgullosa de mi familia, de mis padres, que en este momento están viendo el televisor y que quizás cuando estaba pequeña no pudieron imaginárselo, aunque todos mis juegos iban encaminados a la comunicación. De hecho, la niña que estaba eh, en el set es hija de mi hermano. Es mi sobrina y ya hasta ha demostrado que tiene dotes para la actuación. Y fueron, fue así mismo. Yo simplemente en el monólogo conté mi historia. Todo lo que ustedes escucharon me pasó en vida real. Entonces sí muestra que ha sido difícil, porque abrirte tu propio camino sin tener que utilizar tu cuerpo, vamos a llamar las cosas como son, como anteriormente la televisión se suponía que debía de ser y que ya esos paradigmas pues se han roto, eh, ha sido difícil, pero ha sido también un proceso muy emocionante de crecimiento. Si hubiera sido todo fácil, no hubiera tenido sentido saborear hoy la victoria. Qué bueno. Mira, Mayalin, entonces, la historia de Mayalin, tú la enmarcas en la comunicación y no en el mercadeo propiamente, aunque tú lo utilizas muy bien. Yo creo que sería una respuesta muy apresurada. Yeah. Apenas yo tengo 25 años. Ay, lo dijo. ¿Cómo va a ser? Ay, con mucho orgullo, porque mismo. ha sido ah, mucho la crecimiento. La verdad, era la, gran, la, verdad. Era, la verdad, hay que decir. Era gran Cuando son bien vividos, <risa> so se era, dice la, la suerte. So claro, eh, pero a, apenas ahora, pues... Eh, expando mi talento, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional, que desde un principio lo ha sido porque Telenor, gracias a Dios, también tiene sí, claro. eh, su público internacional, pero ya es abierto a todo un país. Entonces, vamos a esperar porque creo que Dios tiene buenos planes para mí y yo no sé cuáles son. Entonces, solamente sí. me toca esperar y vivir el día a día. Mayerin. Además de gustarte el cine, la actuación, eh, la televisión, ¿qué otras cosas te gustan? Bueno, me encanta pasar en la, tiempo en con mi familia. Personal, ¿sí? Porque entiendo que han estado en cada uno de mis momentos. Sin importar cuántas veces me he caído, siempre han estado con la misma sonrisa, con el mismo apoyo. Y creo que cuando alguien está en los momentos más difíciles, pues tú tienes que estar en los momentos más buenos de tu vida. Claro, claro, claro. Todos los fines de semana siempre me voy para allá. Y Yo creo que esa es una de las cosas que yo más disfruto, estar con mi familia. Y ya los demás son Te cosas muy hablar banales. Te dan hostalidad de tu familia. <risa> sí, eh, sí. La, sí, claro. Hay una, un amor y un apego muy grande, por supuesto, a, su ser, a tus seres queridos. Allá en Pimentel, que tienen que eh, robado tu corazón. Vimos el recibimiento cuando ganaste mis cayenas porque te apasiona el modelaje, no hemos hablado de esa parte, pero igual el recibimiento el domingo en la noche, el pueblo, parte el del chivo, pueblo, el parte del pueblo <risa> se lanzó a las calles, eso es un respaldo moral muy <risa> grande. ¿Qué representa para ti ese respaldo? Orgullo de ser pimentelense. Y siempre que he ido a otras tierras, fui a Ecuador a representar el país, Siempre dije que era de Pimentel, de la provincia de Duarte, República Dominicana. Y siempre lo diré. Pimentel, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero sí. yo no puedo decir eso. Pimentel en cada uno de mis proyectos siempre me ha apoyado. Y no me ha apoyado como para enaltecerse, sino me ha apoyado de corazón. Y cuando tú ves que todo un país te apoya, pero cuando tú ves que todo tu pueblo se vuelca, Justo en ese día en el que tu vida empieza a cambiar y lo hace de corazón. Niñas haciendo, pues, cartulinas a mano con mi nombre. Eh, gente mayor que no salen sino a la iglesia, ir ese día, hasta bailamos. O sea, esas cosas me hacen sentir muy orgullosa de mi pueblo de Pimentel, del cual siempre estaré agradecida por el respaldo. Sin, a veces hay gente sin ser tu familia, va y te apoya, o sea... Eso tiene un valor muy grande para mí. Mira una cosa, el, el estar en la comunicación, mm -hmm. en medios de comunicación, no te hacen ajena a la vida política social. Pimentel tiene un movimiento. Pimentel pareciera que es un pueblo olvidado. Esas cosas, ¿estás pendiente de ellas? Estoy pendiente es lo que pasa en mi pueblo y siempre lo voy a estar porque entiendo que como ente social debo aportar desde mi humilde posición. Mucha gente me ha comentado la pregunta indirecta que me acabas de hacer pero entiendo que hasta ahora no porque voy a hablar claro, cuando uno es un ente social y ayuda está bien, pero cuando uno es político y un pequeño detalle que quizás no lo puedas porque no todo el mundo puede hacer las cosas al tiempo de las demás personas. Entonces te atacan y eso es lo malo de la política. Entonces hasta ahora, no te digo, responder ese tipo de cosas con tanta seguridad podría ser apresurado. Uh -huh. Por eso prefiero de responderte en esta posición ahora, Mayelin Duarte ahora. Prefiero seguir ayudando, como lo he hecho con charlas. De he hecho, eh, voy a tratar de hacer una labor... Eh, en unos días sobre, quiero mencionarlo porque yo creo que sí. hay que enaltecer las cosas buenas hay un grupo aquí de barberos que se llaman eh, New York vip Barber Shop que son franco macorizanos y están haciendo labore, labores sociales por los sectores uh -huh. eh, apelando a los niños ¿A entonces los niños? me gustaría Pobre. también eso eh, junto con ellos ir a Pimentel entonces prefiero seguir haciendo ese tipo de cosas que aportan desde mi humilde posición. Mayelin la juventud está ahora mismo enfrascada en muchos vicios pocas esperanzas, ¿qué tú tienes que decirle a la juventud? Cada quien tiene el, eh, la capacidad y el poder de tomar sus propias decisiones, pero hay que mirar a los lados, porque hemos visto resultados de esas personas que como tú han tomado sus propias decisiones en base a ese camino y no han sido buenas, ni nadie se siente orgulloso de ellos. Yo creo que es la oportunidad para decirte que debes tomar decisiones buenas, esas decisiones que te engrandecen, que te hacen sentir orgulloso de la persona que tú eres. No de lo que los demás piensan, sino de, de ti, de cómo como tú te sientes. Entonces, si las personas alrededor te miran como un ejemplo, vamos a tomar buenas decisiones. Porque al final esas decisiones van a repercutir en nuestra familia. Aparte de eso, porque creo es que la musiquita de que ya, Ajá. quiero agradecer a personas que me han apoyado en ese proceso el diputado Juan Compres, a mi gente de Rua Mar, a Ruf Clough, la persona de Ardenia, igual a, pues, a todo mi equipo, a Roberto Neris, porque nunca me ha coartado para yo poder emprender mi camino, y a Telenor y a toda esa gente que sin conocerme, pues un mensajito, a veces cuando me caía o los días buenos, siempre estuvieron. Escuché por ahí que hay otra meta. ¿Quieres participar de otro concurso a nivel internacional? Brevemente, cuéntanos de eso. Bueno, realmente es Roberto que me ha puesto. <ríe> Aunque en él dice esta. que todavía no. Porque, él dice que el año te dio, que viene. Y sí, que te dio tres meses. Sí. <ríe> Roberto, Neri, de Roberto porque ya son no dos Roberto, ¿verdad? Sí, Hay que especificar. Bueno, me ha puesto en la cabeza el tema de mi belleza latina. No es algo que lo me he sentado a analizarlo con tanta profundidad. Tenemos dos dominicanas ganadoras. Sí, ahí. y la que y está ahora, pues, también promete sí, poder promete ganar mucho. y traer la corona por tercera ocasión. Y vamos a esperar, yo creo que hay que esperar, porque uno hace planes, pero Dios es quien manda. Entonces, lo que hay que vivir el día, como venga. Como no, muchísimas Muy gracias. Gracias, gracias. A gracias a la comunicadora Machelin Duarte, estrella de la Tele 4. Recientemente, el pasado domingo, ha obtenido este triunfo para Pimentel y la provincia de Duarte. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana.